Aventura, diversión, retos, servicios, desafíos, naturaleza, crecimiento y sobre todo escultismo auténtico fueron las razones que invitaron a los más de 2.000 participantes a este Yamborí que se celebra en la región cada cinco años. Llegar aquí y ver todo ese paisaje verde, esas montañas, esta cantidad de ríos, de quebradas, de esas cascadas. Cuando llegamos aquí, yo le dije a Mauricio, Mauricio, tenemos que conseguir hacer el yamborí en este lugar. No fueron limitantes el clima, el agotamiento físico o las distancias, pues hasta dos lobatos de Estados Unidos llegaron hasta Alejandría en el evento. Pero todos ellos llegaron con la expectativa de disfrutar, conocer el municipio y hacer nuevos amigos. Desde hace dos años se tenían preparativos para la realización del jamboree y desde entonces nuestro municipio fue un destino claro para las diferentes actividades del evento, pues es privilegiado por sus ríos y quebradas, su naturaleza, su geografía y su variedad de especies de fauna y flora. Porque este es un municipio muy bonito y está oculto entre las montañas antioqueñas, lo tenemos que sacar para que todo el mundo lo conozca. Este yamborí tuvo una connotación especial, pues como decía Mauricio Cano director de la Corporación Scout de Antioquia, al periódico El Colombiano, se celebra el primer centenario de la llegada del escultismo al departamento en 1918, cuando el teniente Roberto Echavarría Jaramillo organizó la Tropa Primera de Medellín, hoy Grupo Scout Primero con Jorge Club Quevedo. Muchas gracias, un agradecimiento muy especial por escoger Alejandría. Para este centenario de 100 años de los Scouts de Antioquia. Vengan a respirar el aire puro de estas montañas y vengan a recorrer estas veredas, a conocer estas cascadas, a meterse en estos ríos. Nuestro programa en Chamborí tiene que ser eso, el recorrer la naturaleza que este municipio nos ofrece. las autoridades locales demostraron una vez más que Alejandría puede ser sede de grandes eventos, especialmente de tipo turístico de naturaleza y de aventura. Se demostraron los beneficios de estos para los actores del turismo en el municipio, pues se genera un voz a voz positivo con los amigos, familiares y conocidos de todos los que participan en este tipo de evento, y esto repercute en más turistas interesados en visitar Alejandría. A todo el gabinete municipal, por supuesto, un Dios les pague el nombre de estos estados para la vida. Un aplauso muy fuerte para todo el gabinete municipal de la